players! bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí todos sabemos a lo que hemos venido, así que no nos vamos a mm, extender explicando la situación. Nos vamos a poner ya. Ya es hora, así que para adelante. Ha perdido. la madre que me cago. empezamos fuerte. no. no. Oh, no. Ay, Tengo que reverme esta película ay, sé, ¿vale? en serio, ¿vale? No me acuerdo de nada. ay Dios, ¡Qué <like> <rict Dante> <urai> con <risa> oh, <my God. risa> ¡Ay que súper ¡Guau! ¡Guau! Tienen un montón de barras si de verdad Nomura, escuche, escuche la... lo, lo, los bloques lo de errores, errores los errores, del que si Nomura dice que iba a mantenerlos en secreto a, a ver, ¿quién dice? Es que ya ha de lo bueno Ay, está Estamos Esto me es... está dando ahí eh. Se ha puesto ganigalina Se me ha puesto ganigalina El sí. Qué bonita Qué es eso ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Ay, mira la wow. Ah. ¡Oh! Bueno, ¡Wow! novio. ¡Wow! ¡Wow! Madre mía, lo que se avecina. Está en japonés y no me estoy enterando de nada, ah, bueno, pero, bueno. pero pero se ah, avecina. Igual. Mira, mira el corpóreo. ¡¿Cómo ah, te Es muy pesado. ¿En plan pronto? Sí, sí, sí. Qué pesado eres, Ansem, cállate ya. Sí, qué bueno que estás igual. Es muy pesado, Ansem. I said, it Wow! <laughs> <laughs> <laughs> wow. <laughs> Estamos en total shock. Creo que de todos los trailers que han salido ha sido como el más impactante, el que más nos ha tocado ahí. Volveremos a ver el trailer... Voy a revermelo otra vez. Varias veces, la... de hecho. Voy a coger aire sí, y y voy a intentar no llorar otra vez. No quiero saber lo que están diciendo en ¿eh? No, no, nada, <risa> no, no, <¿por qué? risa> No, no me he enterado de absolutamente nada porque está en japonés y no lo hemos visto sin subtítulos. Además, me ha costado reaccionar ante Demix porque, claro, te ponen la, la cara de Pexe. No, hasta examen. que me he dado cuenta, por pues, eso, casi como. claro, <risa> <risa> es porque al lado que estaba Demix así como. Eh, ¡Hostias, que es Demix, ¿sabes? Pero es que, Dios, ¿y ese plan final de Rox? Axel sí. llorando, Accel o sea, <risa> agua en la mierda, Vanita, que aquel, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Significa que el Castillo del Olvido volverá a su estado original a, a tierra de partida? Porque, que, es que eh, no eh, es si estaba no lo, lo dejaron claro con el último, bueno, el no. último trailer, cuando en el teaser este pequeño que hubo de cuando sale Vanita al final mm. con la cosa, pues, con... No yo sé, tengo. yo pensaba... Detrás se le veía sí. que era tierra de partida sí, pero, pero... pero yo por lo menos creía que era un flashback del mismo manito. Claro, podía ser el típico flap de vipa y slipa. Porque no, no, no suele remasterizar esa escena que ya lo mismo en... Ya, bueno, lo mismo en 0.2. A lo mejor se quería superar, al igual que no es lo mismo es que el no modelaje sé. de 0.2a Kingdom Hearts 3, que está no bien, se ven ¿no? como tan plásticos. Están preciosos todos, están está muy, bien. muy mejorados. Que sí. lo que intentaba decir a lo largo del trailer, antes de que empezara todo, es que me extraña que el Sin Corazón tenga tantas barras de vida y que no mura por ejemplo, lo que mantener en secreto hasta que salga juego. pero bueno que este sea el último tráiler que saquen ya, no queremos saber más de más tráiler de Kingdom Hearts porque es que no lo van a destripar todo al final, yo estoy flipando, ya es que cuando juguemos al juego no vamos a decir, bueno pues esto ya lo hemos visto en tráiler, no va a haber nada que nos emocione porque si me he puesto a llorar con un tráiler no me quiero imaginar cuando lo vea en la escena original, yo que sé, es que ya no va a ser tan impactante, pues espero yo... de verdad que no saquen... Nada más. Si no, seguramente ya nosotros no querramos mirar el tráiler en cuestión, porque es que, la verdad que es que tú coges todos los trailers, vas cogiendo las escenas, las vas toriciando y las vas poniendo la en la orden, meta. y es que te llevas el juego entero. Eh, y esto ya es tu último que está siendo demasiado impactante. Así que yo por mi parte... Tengo... Bueno, sí, pero... <ríe> <coughs> Bastante revelador, la verdad. Entonces, yo por mi parte, y bueno, al parecer estamos de acuerdo, sí de que seguramente ya no volvamos a ver otro trailer de Kingdom Hearts 3 y ya directamente nos pasamos al 29 de enero con el juego. Esto esta sea nuestra última reacción. Yo creo que es la más fuerte. ¿verdad? Yo creo que ya ha sido suficiente. Yo creo que Mura debería devolver a la gameplay sí. <risa> y ya está, porque sí. se estábamos se está, dicho que habéis tenido tanto año de gameplay, pues espérate que os voy a dar historia. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros. Compartidlo y no le deis a dislike porque ya sabéis que los dislikes son muy malos y bastante feos. En la cajita de descripción al igual que arriba tenéis todas las redes sociales. ¡Hasta, ¡Hasta el próximo vídeo!